Una vez que ya tenemos eh, distribuidos a lo largo de todos los meses de la obra, del desarrollo del plan de trabajo de la obra todos los porcentajes correspondientes al desarrollo de las tareas para cada rubro, vamos a proceder a determinar cuánto, a cuánto equivale cada uno de estos este, porcentajes de incidencia en forma mensual. Para eso, nos posicionamos eh, al final, digamos, en la columna que corresponde a cada mes y con la función sumatoria vamos a ir considerando todos los, eh, todos los, los avances, digamos, la parte de, de, de la porción de eh, porcentaje de avance que corresponda. En este caso, vamos a resaltar un poquito, eh, hemos considerado el primer mes. A continuación, lo que cada gestor de planillas de cálculo nos permite hacer es estirar la fórmula o la función aplicada a las celdas adyacentes y de esta forma podemos tener los eh, porcentajes, la sumatoria, lo que corresponde a la consideración de cada mes en la sumatoria de los porcentajes de incidencia de las tareas que se realicen en cada mes. Una vez que tenemos los valores para cada mes, lo que podemos eh, proceder a realizar es la sumatoria de eh, lo de cada mes y el mes anterior, es decir, determinar los acumulados mensuales correspondientes en función de... Eh, las tareas que se van realizando más todo lo que ha venido realizándose en los meses anteriores del desarrollo de la obra. En este caso, por ejemplo, el acumulado para el mes 1 va a coincidir, por supuesto, con las tareas realizadas completamente en este mes. Ya a partir del mes 2 vamos a considerar lo del mes en curso más lo acumulado hasta el mes anterior, las tareas, los porcentajes realizados en las tareas anteriores en el mes anterior. De esta forma, también vamos a proceder a estirar todas las, a las celdas adyacentes y vamos a obtener los acumulados porcentuales de las incidencias este, en consideración del mes en curso más el mes anterior. Y de esta forma completamos eh, para todos los meses del desarrollo del plan de trabajo eh, los eh, porcentajes de incidencia de la realización de cada ítem.